Bienvenida a un nuevo episodio de productividad vitaminada estas pequeñas cápsulas de menos de 90 segundos en los que quiero compartir contigo tips súper concretos y fáciles de aplicar para que empieces a aumentar tu productividad rápidamente en la cápsula de hoy quiero hablarte de cómo vencer esa tensión inicial que nos impide empezar <risa> Bien, cuando tenemos que hacer un, un, un proyecto, empezar una tarea que llevamos tiempo posponiendo, etcétera, es frecuente que empezamos a procrastinar o a evitar la situación y cada vez se nos haga más grande todo porque nos da mucha pereza o mucho miedo a hacer eso, ¿no? Y por eso lo vamos evitando, evitando, evitando. Bien, una de las mejores formas que existe para vencer este momento en el que nos es muy difícil pasar a la acción es simplemente dar un primer paso Paso, buscar cuál es el mínimo paso viable que podemos dar, la pequeña acción que nos harás dar del punto A al punto B y darlo. Lo más sencillo, el mínimo paso que se te ocurra que puedes dar para estar un poquito más cerca de ese objetivo que te has propuesto. El simple hecho de empezar va a hacer que esa tensión que acumulas se suelte y empiece todo a rodar por eso se utiliza la expresión de va todo rodado porque cuesta un montón empezar a mover una piedra pero en el momento en que está en marcha ya está eso es lo que tienes que hacer piensa en cuál es el primer paso minúsculo, pequeño, insignificante pero realmente poderoso que puedes dar para empezar algo y hazlo ¡Ya está! tip muy sencillito, muy cortito eh, ¿qué es lo primero que podrías hacer? pues podrías dejarme un comentario, por ejemplo podrías suscribirte y ahora en serio uh, haz algo, compártelo en los comentarios y dime ¿Qué tenías en mente y cuál ha sido ese primer paso que te ha ayudado a empezar? Y verás cómo luego automáticamente la motivación y la energía se mantiene y probablemente será mucho más fácil dar un segundo, tercer y cuarto paso. Espero tus comentarios y seguimos la semana que viene con más tips y más cápsulas.